Y acá estamos, acá estamos en la tarde del magazine, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, pero como ya te dije, sola no estoy, hoy es un día muy especial. Hoy es el día de la licenciada Carmen Sotelo, el día de hechos reales, y sin vergüenza es un hecho real. Mucha gente llega sin vergüenza a un trabajo, llega sin vergüenza a su casa. Llega sin vergüenza a la vida y se da ese permitido, ¿no? De ir por la vida sin vergüenza. Así que voy a, voy a invitarla a la licenciada Carmen Sotero a partir de, de ¿no? De hechos reales. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Cari. ¿Todo bien? Eh, está, estabas doblete vos, me parece. Me estás haciendo doblete. No sé, espera. Ah, pero ahora suena perfecto, ¿eh? no te preocupes. Se escuchaba la radio nada más. Ahora suena bárbaro. Relaja, Carmen, que se te escucha bien. Espérate que necesito... ¿Qué pasó? ¿Por qué se me achicó la pantalla? ¡Oh, Carmen! ¡Es la tecnología! Es porque sin vergüenza estuvo ahí. Estuvo ahí interfiriendo en tu, tu pantalla. ¿Qué pasó, Carmen? Qué lindo, qué lindo reírse de la tecnología, de las cosas que fallan, de nosotros mismos. Qué bueno es eso. Eh, yo me río contestando tu pregunta, Saludando a todos los oyentes, contestando tu pregunta, yo siempre me río aunque me cuenten el mismo chiste. ¿Por qué te reís con él? ¿Se lo cuentan 10.000 veces o se te seguís riendo, Carmen? Sí. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué no pasa como ya sin gracia cuando te cuentan el mismo chiste? No, porque en general... No me cuentan la misma persona el mismo chiste a las 2 y a las 3 de la tarde. Ah, bien. Te los cuentan a la noche. O sea, si me lo cuentan a las 2 de la tarde y me lo cuentan a las 10 de la noche, yo me río igual porque me olvidé el chiste. Cuando ah. empiezo a acordarme del chiste, Sí. Eh, me olvidé de cómo cierra el chiste. Claro. Por lo tanto, sigue siendo nuevo para mí. No te digo que me lo me río de la misma manera. Pero además, yo a las 2 de la tarde estoy con un humor. Y a las 10 de la noche estoy con otro humor. Uy, eso trae a lo que hoy dije. No sé si estabas atenta. Ah, que te sí. despiertan a los gritos. Porque se quedaron dormidos, ¿viste? Esto también es un tema, ¿no? Eh, de cómo te despiertan. Pues, obvio. ¿Te pone de mal humor? Eh, ¿Es un mal despertar? <risa> sí. Sí. Eh, Me haces acordar. A ver. A ver. ¿Cómo nos fuimos del tema? Pero está buenísimo. Pero tiene que ver con sinvergüenza. Vos sabés que yo yeah. vuelvo. Vuelvo. Eh, en realidad, yo siempre fui muy mala para despertarme temprano. Siempre, desde que me conozco, eh, siempre fui trasnochadora O Bien. sea Estoy más despierta Con más energía A la noche El encarga Yo siempre Con padres gallegos eh, Fui al colegio A la mañana Claro Me tocaba eh, Despertar Otro tema ese ¿eh? Otro tema Otro tema me tocaba despertarme temprano. Y el que le tocaba despertarme era a mi papá. ajá Por lo tanto, después de llamarme varias veces, sí. mi padre optó por... Me sacaba el brazo un brazo Perdí. por abajo de la cama, por abajo de la sábana, sí. verano-invierno, sí. y mantenía el brazo estirado y yo no me podía mover. Eso es tortura, Carmen. <risa> tortura, eso es una tortura, Carmen. Bueno, así me despertaba todas las mañanas. ¿Y tu humor cambiaba? No, la verdad no. Estabas como acostumbrada. Claro, yo no estoy acostumbrada, ¿eh? Es, es eso, pero <risa> tengo un despertador que dice, mira, lo voy a decir públicamente, dice... Son las 7 de la mañana, Cari, te digo levantarse para trabajar. ¿Quién, ¿Quién se le ocurre poner un despertador que digan son las 7 de la mañana, levántate para trabajar? Solo a él, solo a él realmente, te estoy contando una intimidad. Pero los voy a grabar y los voy a poner acá a todos los oyentes, ¿cómo me van a despertar de esa manera? Levantate para trabajar, es, es increíble. Gallega, una Gallega. Claro. Son las gallegas los bravos ahí, ¿eh? La tortura, la tortura gallega. Es la tortura gallega, tal cual. Imagínate, no sonó la Gallega y se quedó dormido. No sonó la Gallega hoy. Tres despertadores tengo. Sí el único que escucho, si me tengo que levantar muy temprano, hasta el día de hoy, gracias a Dios, puedo, le pido a mi mamá o a mi hijo que me llamen por teléfono. Claro, bueno, pero porque vos ya lo dijiste, vos ya lo tenés incorporado en tu cerebro, tus neuronas están activas a que vos te, a vos te cuesta levantarte temprano. Entonces no van a reaccionar a la mañana temprano. Y vos lo sabés más que perfecto, que el cerebro es así. Lo programaste toda tu vida de esa manera, va a responder de esa manera. Es, yo trabajaba en el hospital a la mañana. Eh. Claro, <risa> peor pero, Qué tortura. Eh, Carmen, después, mira, otro programa, vamos a hablar de las torturas de los padres hacia los hijos. Me quedo eso, el de bracito. Pero ahora quiero ir a Sinvergüenza. Sinvergüenza. Contame, ¿por qué Sinvergüenza? ¿Para qué Sinvergüenza? Qué lindo Sinvergüenza. A veces suena lindo. <risa> eh, en general, la vergüenza. Tiene que ver con algo que es socialmente negado. Socialme... Por eso es sin vergüenza. Como si la cosa de la vergüenza, el tener vergüenza fuera maravilloso. Entonces ¿Qué? vos tenés vergüenza es bárbaro. No tenés vergüenza, sos un sinvergüenza. Es así, es así. Si no tenés vergüenza, sos un sinvergüenza. Sí. Esa es como la gata flora del sinvergüenza, ¿no? Si la, la tenés, si la tenés, porque la tenés. Si no la tenés, porque no la tenés. Tal, es, es tal cual. El tema con la vergüenza tiene que ver con la culpa, que alguna vez hablamos de la culpa. Por ejemplo, una mujer casada o un hombre casado ve pasar alguna pareja muy mona o muy mono <risas> y se le cruzan cosas. Por la cabeza es y. Y sí. Ajá. Y eso no quiere decir que no esté enamorado de su esposa esposo, que no quiera a su esposa esposo. Ahora, si yo le digo a mi esposa esposo, qué bien que está esa mina, o qué bien que está ese, ese muchachote. Soy una sinvergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué sos una sinvergüenza? Porque sí. no es... Porque está totalmente prohibido Ajá. imaginarse, pensar eh, sobre aquello que pasa y que nosotros no podemos acceder, y no lo podemos compartir. Porque, a ver, la vergüenza. La vergüenza también está muy asociada al silencio. Tal cual. No, o sea, a veces eh, eh, vemos a, a chicos, sobre todo, y decimos, es un sinvergüenza porque dice todo lo que se le pasa por la cabeza. <risas> claro, y al que no es porque no se atreve a decir. ¿Y tiene, tiene que ver con la personalidad? ¿O la eh, falta de personalidad en este caso? Eh, tiene que ver con varias cosas. Sí, tiene que ver con la personalidad que se fue forjando a lo largo de... Eh, del crecimiento del desarrollo del niño si el niño está en una casa donde se puede hablar se puede compartir donde él sabe, siente que en su familia se pueden compartir cuestiones sí. sin vergüenza <risa> aunque sea sin vergüenza. Este, entonces, él va a poder compartirla y no va a ser retraído, no va a ser si le, vergonzoso. ¿no? Va a poder eh, hablar, va a poder comentar, porque a veces confundimos el poder comentar algo, hacer algún comentario, incluso hacer una queja, con este, hacer una agresión, que no es lo mismo. O sea, si yo quiero hacer una queja sin vergüenza, lo puedo hacer. Yo a lo, que, a lo que noto esto que estás trayendo, Carmen, es esto de, de, a veces, esa propia inseguridad. La vergüenza da en no estar seguro, más allá de que debe de tener detrás de esa inseguridad algún factor familiar porque no lo valorizaron, un montón de cosas, ¿no? Pero esa inseguridad que da eh, eh, de uno mismo es lo que produce la vergüenza. ¿Esto vos lo ves así en, el, en la psicología? Es decir, ¿la vergüenza viene de una inseguridad? Eh, en general, la mayoría de los síntomas vienen de una inseguridad. Ajá. Vos, si, si sos una, porque si sos una persona segura de lo que vos pensás, pero además de lo que cómo lo decís y de cómo lo compartís, no tenés por qué callar, digamos. No tenés por qué sentir vergüenza. Porque lo que yo te estaba diciendo es que sentís vergüenza de lo que pensás. Claro. Entonces no lo podés compartir. Siempre que aparece, como decís vos, algo que tiene que ver con el no poder comunicar, tiene que ver con la inseguridad. Con la inseguridad que además se va construyendo, se va acentuando o no en el transcurso de la vida, en, en, no solamente con los padres, también con, eh, también con los docentes, también Digamos, nosotros podemos como alumnos hacer una pregunta a un docente, no, no, eh, digamos, hacer un cuestionamiento. Bueno, pero yo no lo veo así, yo lo veo de esta manera. Y el tema es que hace ese otro, ese docente, con eso que el alumno, insisto, con respeto. Claro. Pero respeto con el ser humano, digamos, ¿no? Sí. El mismo respeto que le tengo del alumno al docente, el docente al alumno. ¿no? Pero le puedo preguntar, sin vergüenza, sin pensar que los otros me van a criticar, porque todos entendieron... Lo que ninguno entendió, en realidad. Ninguno entendió. Pero todos me van a criticar por lo que yo pregunté. Eso tiene que ver con la seguridad. También, pero esto vos justo trajiste al docente, ¿no? Y digo, el docente... Eh, que no valora la pregunta, porque hay docentes y docentes, ¿no? El que el chico con todo respeto le está haciendo un, su punto de vista, le está haciendo la aclaración, rompe esa barrera de la vergüenza, de esa inseguridad para atreverse, pues vamos a decir así, se atreve al docente. También eso marca, porque decimos, bueno, marca la vergüenza a los padres, pero los docentes también, cuando no valorizamos al alumno que se atrevió a hacer una pregunta, con el simple hecho, gracias por formular esta pregunta, gracias por traerla, mira qué bueno lo que trae, pero esto es tal cosa, es decir, eso, ¿no?, de, de, de saber manejar en la docencia lo que el alumno está trayendo, suele pasar, Carmen, que no lo hacen, y eso también trae frustración. Eh. ¿Vos conocés el periodismo? Sí, también trae. ¿eh? Pero ese es otro tema. A ver, ¿qué me vas a decir? No, no, es, no es otro tema. A ver, hay te escucho. Periodistas, hay periodistas y periodistas. ¿Sí? sí. Porque son personas. Hay docentes y docentes. Hay docentes que son capaces de agradecer, de compartir, y hay docentes que no. Esto lo vamos, digamos, y, y todo influye en el, en el niño, en su desarrollo. No solamente la clase, no solamente la casa, influye la familia extensa, influyen los vecinos, influyen... Eh, los docentes todos influyen en su desarrollo todo el entorno que tiene lo que pasa es que seguramente lo que yo siempre enseñé siendo docente de docentes claro. su pregunta no molesta su Bien. pregunta me ayuda a pensar bueno a ver ¿Sé la respuesta? Eso me, gusta, eso me gusta del docente. Bien, Carmen. ¿Sé la respuesta? No sé la respuesta, chicos. No sé la respuesta. Todos para la próxima me buscan las opciones. Porque ustedes de internet saben más que yo. Por lo tanto, próxima clase, todos con las opciones. Encima los hace trabajar. ¿Qué más querés? Pero está bueno esto, porque para descubrir de dónde viene la vergüenza, la vergüenza viene de un montón de lugares. Viene del lugar desde la familia, viene del lugar desde los docentes. Es decir, eh, una criatura empieza desde chico a formarse y se forma a través de los ejemplos, de lo, de lo que observa en su entorno. Y los docentes son parte de su entorno. Entonces, eh, esto, ¿no? Lo que digo, mirá si nos vamos más lejos. Y después está el sinvergüenza, porque está totalmente seguro de él mismo. Entonces, cuando es chico hay que apreciar que esté seguro de él mismo. Después hay que ir como puliendo, ¿no? Esto. De sí, insisto que el tema, no hay que confundir sinvergüenza con insolencia. Claro. Claro. En general, recuerdo una famosa frase de Eva Giberti de hace muchos años que decía que, los que me impactó porque decía que los mayores de 60 uh -huh. tenían permiso para la insolencia. Como yo tenía 55, me impactó y dije, ¿cuándo llegaré? Bueno, gracias a Dios llegué. <risa> ¿Y te das esos permisos, Carmen? Siempre. No, no hacía falta que llegues a los 60. No <risa> sabés que no. Pero digo, porque cuando quise eh, darme los permisos, yo que soy muy inquieta, me fui a internet y busqué insolencia, porque yo... Si tengo permiso para algo, quiero saber para qué. Claro. <risa> me muero. ¿Para qué tienes permiso? Estás muy buena, eso me, me gusta, el para qué. Entonces, ¿para qué te era el permiso de la insolencia? Y descubrí que había muchas excepciones. Las más utilizadas son las que tienen que ver con la falta de respeto, o sea que una persona insolente puede faltarle al respeto a otra, cosa que no estoy de acuerdo, porque yo eh, después con la violencia, y otra de las opciones que estaba muy abajito decía que eh, se podía... Uno de los sinónimos podía ser sinvergüenza. Mira, <ríe> ahí estaba. Bueno Carmen, la verdad que muy lindo porque pasamos por todos los estados emocionales, nos reímos, reflexionamos, nos trajo el recuerdo, este, la bronca, el, el odio de este despertador que yo tengo todas las mañanas, todo eso, pasamos en esto de hechos reales, porque así es, es un mix en la vida, es un mix, acá me van diciendo que a quién se le ocurre, que tengo razón, ¿qué se le ocurre por un despertador que diga levántate a trabajar?, <risa> Acá la gente opina eh, también, opina, me Ay, dice, Cari, tenés razón a quién se le ocurre poner en un despertador levántate así? De... Si te dicen levántate para irte de viaje, sería otra de... cosa. <risa> Con, ¿Sabes cómo, no? Agarrá el pasaporte. Imagínate que me digan eso, agarrá el pasaporte, llévate barbijo, gel, todo, ¿no? Bueno, pero otra cosa, pero despertate para ir a trabajar, no, no podés, no podés. Bueno, acá la gente me apoya, me gusta. Carmen, muchísimas gracias. Volvemos la próxima semana con esto que llamamos hechos reales, y ponerle onda a la vida, ponerle onda a esta pandemia, a la situación, trayendo la realidad también, este y que a toda la gente que quiso escuchar, que escuche, que se lleve lo que se tenga que llevar. Gracias Carmen. Gracias, saludos a todos. Y así, así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del Magazine. Ya venimos.